Bienvenidos oyentes, hoy día vamos a hacer... ¡Facundo! ¡Yan Kempo! ¡Yan trae los tres! Ya, esto es en directo. ¡Yan Ken po! ¡Ya! ¡Yan Ken po! Hoy día estamos en el top 5 de 5 madres, las mejores madres del de el universo yan... de los caricaturas. Uh -huh. Entonces, este programa está dedicado para todas las madres, así que beso grande a todos. El primer nombre lo va a dar nuestro queridísimo Abed. Él es nuevo, así que se va a desarrollar ¿Sabés? en a este a programa. Abed, sí. ¿sabías que no dij dijiste hola, pero no lo pusiste en el micrófono? <risa> <risa> <risa> bueno, ahora vamos a hablar de por qué son las mejores madres y por qué están en este top 6. Y aquí tenemos un eh, invitado, invitada, invitado, no sé. Y se llama Cola. Y es nuestra um, invitada especial de día. ¿Ya? Hola, Cola. Hola, hola. Tu mamá es genial. Vamos. Pura belleza. Ah. Oh. Ok, ahora sí, empezamos por la lista de por qué son mejores mamás. Top número uno. Sí. March, la mamá de Bart, y Lisa, y la bebé que no sé cómo se llama. Maggie. Sí, Maggie. Y aunque Lisa no hable mucho sí, y Bart nadie. sea un ladrón, ella lo seguirá amando. ¿Por qué? Porque el amor de una madre <tose> nunca es <aparece? tose> Top número 2. Nicole, la mamá de Gumball en el increíble mundo de Gumball. Ella es como nuestras mamás, yo creo. La mamá de Gumball se caracteriza por ser una de las más famosas o casi iguales a las dos. Porque la serie de Gumball se ha ganado dos Oscars. Yo creo que esta es una mamá bien conocida. Y dinos, ¿por qué sería un top la buena mamá? Porque ella es como la... Como, por ejemplo, a veces se preocupa porque no come, porque eh, está triste, porque va a llorar. También dice que saque la basura y cuando no lo hace se molesta. También pide explicaciones, se molesta y casi romp, y rompió la puerta una vez. Y, y creo que es algo muy, muy parecido a, a la mamá de nosotros. El top número 3 con Facundo. La mamá de Moria. La mamá de Mordecai se considera de, de ser también una madre como la de nosotros. ¿Por qué? Porque ella lo engríe a Mordecai porque Mordecai es un adulto. Yo he visto que algunas veces la mamá engríe cuando ya eres adulto. Ella ha querido a su hijo y esto demuestra que si tú estás teniendo vergüenza de que te, tu mamá te abrace público no lo tengas porque porque los niños o las personas que ven el, ellos ven sorprendidos porque el, ellos quisieran tener eso top número honey butowski la mamá de Kik Butowski Kik butowski eh, prácticamente es un niño muy muy rebelde muy eh, atrevido y valiente pero después descubrimos que ella estaba preocupada por Kip pero en un año antiguo ella como en un 1900 o algo así era igual que su hijo de atrevido y valiente entonces se descubre que ella es igual de genial que él y todos queremos una y la tenemos y también porque ella ha sido corredora y en el mismo capítulo, se puede ver que ella tuvo un accidente y está muy preocupado por su hijo, que tiene miedo de que le pase algo Ahora vamos con el top número 5 con Facundo. La mamá de Steven, Rose Quarzo, la famosa Rose Quarzo. Steven no podía nacer si Rose Quarzo no dejaba su forma física. Lamentablemente la dejó. Es muy triste no poder conocer a tu madre, pero que ella se sacrificara por ti es algo muy, pero muy valiente. Una mamá podría, como el dicho dice, una mamá podría hacer todo por los hijos, excepto comprarle juguetes. Bueno, si no tiene plata. Ahora vamos con el top número 6 con Amé. El top número 6 es para el año. me impresionó la mamá de Elena ¿eh? o sea, está preocupado le, le, la cosa trata que hay unos titanes que atacan pero hay un muro y a ver, ¿por qué eliges a esta madre en el top? <ríe> esta madre o sea, se preocupó porque no quiso que su hijo es como estar en la policía también es voluntario luego euh, los titanes derrumbaron el muro, no lo titanes no un colosal y eh, o sea, cayó. Y y su mamá murió. A ver, esta historia es lo um, Comenten en el video ¿Cuál de estas creen que son sus madres Entre los que estamos haciendo? Este fue el programa que hicimos de las madres Hoy Y un ratito presto me el Y estos son como los créditos Adiós no <ríe>